Hola amigos de América Latina, bienvenidos a este programa de Reencuentro con la felicidad, el programa que está cambiando la vida de millones de personas en todo el mundo. Recuerden, soy brujo, santero, hechicero y espiritista, el más reconocido en América Latina. ¿Cuál es su problema? ¿Amor perdido o imposible? ¿Acaso esa persona le abandonó y le está haciendo sufrir? ¿Esa persona está arranchada y no quiere regresar con usted? Pues bien, la buena noticia es que yo se las puedo regresar. Yo puedo hacer que esa persona regrese a su lado. Yo puedo hacer que esa persona regrese humillada, doblegada, sometida. Contácteme ya. Yo les doy una abanica de opciones para que usted pueda recuperar el hogar, para que pueda recuperar ese hombre que perdió o esa mujer que le abandonó. Yo puedo hacer con siete misas negras que esa persona regrese a su lado. Puedo hacer con magia negra que regrese a su lado puede hacer con voodoo, con macumba, que esa persona toque la puerta de su casa pidiéndole perdón por los errores cometidos. Yo puedo hacer que esa persona pague por todo lo que usted ha tenido que pasar. ¿No está cansado de mendigar y amor? ¿No está cansado de sufrir? Dése una oportunidad y contacte ya a la organización Víctor Damián Rosso desde cualquier parte del mundo, no importa el país donde usted se encuentre en este momento, yo le puedo hacer un trabajo a la resistencia. obviamente necesito los detalles de esta relación porque la gente me contacta y me dice Víctor, quiero que me haga una amarre de amor, ¿cuánto vale? no, por favor, no me hagan perder tiempo Cuénteme en la historia, ¿qué fue lo que pasó? ¿hace cuánto se dejaron? ¿por qué se dejaron? ¿cómo están las cosas en este momento? ¿se hablan? ¿no se hablan? ¿Qué tiene la persona? Fotografía, fecha de nacimiento. ¿Cuál fue el motivo de la separación? Deme las primisas, primisas, perdón, para yo poder realizar un buen amarre de amor. Pero no esperen que yo le realice un retorno de pareja o un amarre de amor, si usted no me cuenta la historia. Todos los casos son totalmente diferentes, claro. Usted va donde un brujo de garaje, de un brujo de quinta, un aparecido por ahí que no tiene la más mínima experiencia, que lo único que hace es jugar con las ilusiones de la gente. Usted va a donde un personaje de estos, inmediatamente le dice, claro, le vale tanto, envíeme tanto dinero y yo me encargo de hacerle el trabajo. Pero no se preocupa por escudriñar, no se preocupa por investigar cuál es la raíz del problema para así buscar soluciones. Entonces usted va a donde un personaje de estos, le envían dinero y nunca más le vuelve a contestar o le bloquea. ¿Verdad? Si ese es su caso, contácteme ya. Desde cualquier parte del mundo los teléfonos que aparecen en pantalla. Yo tengo la experiencia de haber regresado la armonía, la felicidad, a millones de hogares en todo el mundo y también lo puedo hacer por el suyo. Contácteme ya, desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal, Santero Suiciros, espiritista y brujo, el más efectivo en América Latina. Atrévete ya y déjate sorprender.